Estoy con una genética cuyo rasgo principal es la estabilidad. Ella es Dynamet CBD Plus y es fruto de un exhaustivo proceso de selección y de crianza. ¿El resultado? Una variedad cuyos niveles de CBD rozan el 20%, esta planta de cannabis que es más grande y más productiva que Dynamet CBD y un aroma muy marcado. Conozcamos más en este vídeo de nuestra nueva Dynamet CBD Plus. Esta genética proviene de un extraordinario linaje de CBD alto. Por eso esta planta de cannabis es capaz de ofrecer unos niveles de cannabidiol súper elevados. Este híbrido está pensado para pacientes con necesidades terapéuticas y usuarios de CBD puro. Estamos ante una muy buena productora grandes cogollos y mucha resina y sobre todo un alto nivel de cannabinoides con múltiples propiedades terapéuticas demostradas. Si la vas a consumir con vaporizador, disfrutarás también de su sabor afrutado y cítrico.